audiencia de Prisline os está hablando Luis de Prisline estáis viendo a Susana desde el Belén de San Lorenzo de del Prisline Escorial. también no el Belén no es de Prisline no pero Susana es de Prisline Susana es de Prisline escuchad chicos que que como regalo de Navidad como estamos aquí en el Escorial pues os queremos enseñar el Belén este monumental que hacen vale es un Belén que hacen que ocupa todas las calles del Escorial y Susana se ha ofrecido para enseñároslo. ¿Verdad Susana? Claro que sí. Ya que es un Belén muy grande y tiene las figuras tamaño real. Son más grandes que yo. Algunas son por aquí y por aquí. Son enormes y gordas. Y anchas. Y bueno, merece la pena verlo. Pues vamos a verlo, Susana, si quieres. Te seguimos. A ver. Vamos a ver el portal de Belén. ¿El portal? Que yo no lo he visto todavía. Vamos. No lo he visto. Anda. El portal de Belén. Pues mira qué chulo, oye. A ver. Oye, la audiencia pues eso, nos ¿tane? puede preguntar lo que queráis que veamos, nos, nos lo podéis ir diciendo y lo vamos a ver. Sí, ¿vale, preguntar lo que queráis lo... y os vamos contestando. Exacto, os vamos contestando. Voy a ponerme aquí el chat pues, para mira, Este leeros. parece, este parece Jesús, ¿no? Jesucristo. Ese, no, o... ese será José. O sea, José. Que... Susana es el José. Oye, y hay una gallina a tu derecha. No, no, no la has visto. Un gallo. Esto es una gallina. Dice que es Jesús. Ese es José. Jesús José. Jesús está José, ahí. José, el mira, marido de María. Mira, mira, mira. María aquí agachada y el niño. Y aquí como, mira, ovejas. Las ovejitas que hemos dicho en Instagram que dicen que la lana de las ovejas es lana real. Como que es lana real. Pero lo, lo, lo puedes comprobar. A ver. Eso es lo que pone en, lo que, en el ah, resumen. Sí, sí, sí que es lana real. sí. ¿Tú sí. crees? Pero está como. Yo pero creo que... que la han pegado o algo. Pero está muy despeinada, ¿no? No, sí. Sé. Es un poquito rara para ser real, la veo no, yo sí, rara. No, sí, no, sí. Pues este debe de ser un amigo de la familia. <risa> Ese es un pastor, joder, Susana. ¿Un pastor? ¿Es un pastor? Este ¿Ese será es el rey? No, no. El rey de... No han llegado de, todavía los reyes, ¿no? En estas... No. En ah, este. mira, una mula, que no lo hemos visto, no lo hemos sacado, la mula y el buey. ¿A que ¿Dónde es? está la mula y el rey? Aquí atrás. Anda, a ver. dónde la mula y el buey? Y el Allá atrás. Ahí va. Anda, a ver. La mula y el buey que salen todos los portales de Belén que ponemos en casa, siempre hay una mula y un buey, pues son estos dos. Anda. Yo y lo Mira al que... niño con una mantita para que no pase frío. Mira Luis. A ver. ¡Ah! Lleva un pañal. ¿Lleva un? Un pañal. Anda ya. Mira. Anda como mola. Muy chulo, muy chulo, la verdad, eh. Queda muy bonito. Mira, aquí hay una visitante de Belén. Si la quieres preguntar algo, Susana. Pues sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted de aquí de San Lorenzo? No. ¿De dónde ¿De has visita? venido? De Madrid. De Madrid. ¿Y veranea por aquí o está de visita? No, lo que pasa es que no, pues, bien, Nos, nos cerca venir aquí a Madrid. A... a ver el Belén. Sí, sí. Además es que es muy divertido. Es muy bonito. Sí, sí. Es muy bonito. Una armonía. Sí. Dicen, dicen que si lo ves desde un helicóptero que se vería como un Belén normal, en pequeñito. Pero que todos, todos los personajes son, son muy feos, pero es que son tan feos que son bonitos. Sí. ¿Tienen una armonía todos? Decían sí. que, que lo más difícil era hacer como que están haciendo algo. Ajá. Para, como para darles vida. No, no, están perfectos. Están eh. perfectos, ¿no? Sí, cada uno tiene una expresión. No es que sea la cara bonita, pero cada uno sí, tiene una expresión. Tiene una armonía y cada uno tiene, sí, pero la, es como muy real. Y dicen que la lana de las ovejas que es real, nos sí, han comentado. Sí, sí, sí. Estos son bellones de verdad. Sí, sí, sí. Nos han sí, comentado sí, que era real y sí. lo estábamos aquí dudando, no, porque no, como está, está como un poquito despeinada, ¿sabes? No, claro. esto, es, esto es así, de, de, de las ovejas de verdad. Fíjate. Muy bonito. ¿Cómo y mira, tiene, tiene, tiene un abrigo de verdad, es todo muy real. Que no pase frío, Para que el no pastor. pase frío el pastor, claro. claro. Oye, ¿y los reyes los habéis visto? Sí. ¿Dónde? Es que... Ah, es... no ¿Vosotros, visto? vosotros ya lo habéis visitado, ¿Lo visitado? ¿no? ¿Lo habéis visitado? No, lo estamos emitiendo ah, lo estamos, en directo. Estamos acá, acá. En directo. Vamos a empezar por el portal. No, pero, hey, bueno, hay una legión de soldados fantástica. Una legión, ¿y dónde está? Pues vamos a verla. A ver, ¿nos la podéis vamos enseñar? Vamos a verla, Susana. Pero la legión de soldados que está en... En la calle, en la calle. Ah, vamos por aquí. Acá ah, que hay que salir pero, del pero, Belén. Pero vamos por dentro sí, del Belén para la salió. audiencia. Primero. Que la audiencia quiere ver el Belén. Ah, vale. Vamos por dentro hacia la legión. Vale. Vale. Es por la audiencia, es que estamos en directo. Chicas. No, no. No, pues, gracias, tardes, gracias, gracias, eh. Gracias. Claro. Hasta, hasta, hasta luego. Vamos. vamos a verlo. Pues vamos Chicos, a verlo. vamos por dentro Mira, vamos, del Belén de San Luis. Lorenzo del Escorial. Aquí un hombre trabajando el hierro, parece. Anda. Herraduras de caballo. Pues esto que es, un herrero se llama, ¿no? Un herrero, exactamente, un herrero. Herrero cuchillo de palo se suele decir, okay. ¿no? Algo así. <risas> Chicos, que si queréis que veamos algo especial Herreros. que queráis, decírnoslo. Sí. Y ¿Eh? que vamos. Si queréis ver alguna figura, alguna, alguna figura cosa o algo, podéis escribirlo en los comentarios. Alguna figura del Belén que, que, que os llame la atención o que os guste. Exactamente. Mira, esto de parece paso, un perro. paso, estamos aquí. Esto es Más perro, más oveja. Anda. Mira que cacho perro más grande. Como mola, ¿no? Se si parece un caballo. Upi. perro. Qué miedo da el ¿Qué perro. Miedo. Qué miedo da el perro. Qué bonito, Susana. Muy bonito. Hola Noemix. Soy Luis de Prixline y ella es Susana. Y os estamos enseñando el Belén monumental, tamaño real de San Lorenzo del Escolio. Mira, Luis, la estamos gente que vivía en la época, en el siglo, qué siglo, es que no, no sé qué siglo era. El siglo, joder, el siglo cero, es cuando empezó Jesucristo el siglo cero, porque acaba de nacer. No, no era el siglo cero. Sí, <risa> <risa> chicos. Me has pillado ahí. Nada, el A ver, era el está, ahora estamos el año, en el siglo el XX. 400. No, Jesús hace... Cristo ha nacido hoy en el en el Belén, acaba de nacer. Sí, claro. Estamos en el año cero, vamos. Vale. Año cero, siglo cero, yo creo. Es que si no que la audiencia. En el nos año cuatrocientos y pico. Id a ver a los romanos, vamos a ver a los romanos. La audiencia quiere que vayamos a ver a los romanos. A que estamos en el siglo cero, chicos, porque acaba de nacer. Pregúntaselo, yo creo. Estamos en el año cuatrocientos eh, no, y pico. No, en el año cuatrocientos no. Dos mil años después de Cristo, han pasado dos ah, mil años desde que nació Cristo. Ahora han pasado 2017 años de que nació Cristo. Claro pero aquí en el Belén, dentro estamos en el año cero <risa> vamos allá, vamos a ver los romanos Susana, la audiencia nos ha pedido que vayamos a ver los romanos pues vamos a ver los vamos romanos, romanos. ¿sabes dónde están los romanos? sí, creo que están por allí y allí también bueno, vamos por allí y luego vamos por allá chicos, podéis comentar lo que queráis ¿eh? ¿qué pasa? hemos venido Mira, leones parecen de verdad, ¿eh? ¡Hala! ¡Madre mía! A ver, ese león, solo a la audiencia. Sí, sí, enseña uno. Pero yo tengo que ir contigo. Mira, un león. No es un tigre. Un león allí enorme que da miedo. No sé si le coges. Que da muchísimo miedo. Y un tigre. ¡Hala, cómo mola! ¡A ver! ¡Madre mía! Pero vamos ¡Qué bien hecho está! Está muy bien hecho esto, muy bonito. Sí, la verdad que está chulo. Vamos Fíjate a... que león más bien Mira, hecho, eh. Que león. Es que solo acercarte a... te da miedo, porque te piensas que te va a morder o algo. A ver. Mira, por ahí, por ahí, por aquí, por aquí. Madre mía, ¿me arrimo o no me arrimo? Si te atreves, arrímate. Ah, una foto. Ah, una foto con el león. Madre mía. ¿Sale bien el león? Sí, sí, sí, menudo. Mirad, chicos, de, tiene de pelo. Tiene pelo. O sea, es enorme como los leones. Más grande de lo normal, ¿eh? Anda, que esto, esto vivo... Y da, da miedo, ¿eh? Joder. Esto vivo es Esto vivo, corriendo. vamos, aquí no estábamos. Mira, ya hay un tigre, ¿no? Sí. Y aquí el gladiador o el... El detrás tuyo, ese es el... ¡Hala! El que realmente que es un, no como sé, un, un, como sí, un... El que lo manejaba sí ¿eh? un adiestrador de circo. leones los del hola fortune Hala, mira lo que hay allí vamos a ver por esa parte sí sí hay mucho Yo te que voy ver siguiendo Susana pasa así que es por aquí encima hay muchísimo que ver eh vale. Uy. mira que vamos hay a una parejita a viendo los leones estos dos romanos. del siglo cero estos están están viendo aquí al león se lo está explicando la, la, la, la, la. Vamos, vamos a ver. Seguimos por las calles y de San Lorenzo del Escorial a 50 kilómetros de Madrid. Mira, una carroza, si una la carroza quieres enseñar romana, con caballos, ala. una carroza romana, con dos romanos en la carroza, una señora, parece ser, y un caballero. A ver. Con vestimenta... Pues de vestimenta romana, ¿no? La sí. vestimenta que se llevaba antes, que eso así todo... Vestimenta como muy romana, de ese siglo. Muy bonito. Hola, Santiago Casado. Soy Luis y ella es Susana. Os estamos enseñando el Belén de San Lorenzo de la Escorial a tamaño real. Mira, Luis. Aquí llevaban a una doncella. A una señora, pero realmente eso que es una cama. A ver, ponte con la señora, a ver el tamaño que lo vea la audiencia. Es Hola, enorme. Fortuito 10. Mirad, chicos, qué tamaño más enorme. La mujer es enorme, la cama es de verdad. O sea, te puedes acostar incluso a dormir, ¿eh? Es de verdad. ¿Cómo mola, no? Sí, sí. ¿Y este? Este es un rey. A ver, el rey. Es Melchor. No, Melchor, no sé Baltasar, no, Melchor, no, Melchor no, Gaspar, y... no. no, es todavía, ¿no? No. <risa> ala, ala, ala, mira, mira, un emperador. Madre mía, qué cacho de caballo. Oh. Enorme, enorme, enorme. Es impresionante. Es impresionante. Nos dice por Twitter 10. Es impresionante. Sí, la verdad que sí, que es impresionante. Chicos, Nos está impresionando, Luis, chicos. Luis, ha sacado todo este pedazo de caballo? Eh, sí, a ver Mira, ven, vamos a ponernos aquí Para que lo vean Es impresionante, Mirad, chicos, chicos Este emperador o, o no sé O si alguien sabe lo que es Es un, no sé si es un emperador O un gobernador ¿Tiene Chicos pie? A ver lo que pone Legis Hispana Vicentus No sé lo que es, es en latín me parece. Es en latín Creo, eh, no me hagáis, creo que sí Mirad, chicos, qué pedazo de caballo, qué cadenas, esto es todo tamaño real, ¿eh? Es que es para verlo, es para verlo. Porque es enorme. Mola, Susana. Esto te metes aquí, Luis, esto es otro mundo. ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Y es estos de aquí, mundo. estos quiénes son? Pues estos. Todo de la época romana, pues me imagino que sería gente, ¿no? Gente de esa ah, mira. época. Mira, eso no se lo hemos enseñado. Mirad chicos. Pues nada, eh, gente, yo creo que es gente rica, Luis. Mira, tienen como joyas tumbados en una cama, ah, ¿no? sí. Romanos sí, sí. con dinero. Romanos ¿puedes? pudientes, de estos pudientes, ricos. Pudientes, pudientes. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Es Qué en bonito. San Lorenzo del Escorial estamos, chicos. Es un pueblo que hay a 40 kilómetros de Madrid. Es que nos pregunta la audiencia que dónde es. Los romanos, sí. Es un Belén que hacen a tamaño natural y lleva ya 20 años, ¿no? Lo hacen... 22, 22 exactamente, años este llevan. este es el año 22. ¿Que dónde está? Pues está mira Mirad, chicos. Mira en Google Maps el escorial. Mira los, los romanos. Mira. En eh, Madrid. ¿Esto qué es? A 40 kilómetros de Madrid. Una fila enorme de soldados. Hola, chicos, soy Laura, impresionante, me encanta. Hola, hola Laura. En el escorial, efectivamente. Esto es en el escorial. Chicos, impresionante. Soldados a tamaño real. Mira, Luis, Joder. me saca dos cabezas. Madre Tremendo. Mía. Madre mía. ¡Qué cacho fila de soldados! Parecen reales, eh. Joder. Qué bonito. Silan, sí, eh. Con su... Fíjate Estamos para 95, estamos en Belén Nos hemos hecho pequeñitos Susana y yo Nos hemos hecho lilliputientes Y estamos mira, dentro de un mira, Belén Mira si me he hecho pequeña Esto es otro mundo chicos Dos cabezas me sacan <ríe> Madre mía qué miedo igual. Nos mi hemos tomado una pastillita Y somos y nos hemos empequeñito Y nos hemos metido en un Belén <ríe> Os gusta, chicos, es el regalo de, de Navidad que os hace Prisline a toda la audiencia de Prisline en, en YouTube, en Periscope y en Twitter. Qué bien está hecho. Es que llevan hasta botas. O sea, esto es, parece real, Luis. Es que yo. Parece, bueno, esto lleva abajo. Hay más persona. altos que usan apunta al lado de uno, de un romano. Qué Saca un cuerpo, me saca, saca los claro, es que son legionarios son legionarios o sea esto tiene un trabajo tremendo eh sí claro claro eso en, a nivel de trajes a nivel de, de de todo vamos a pasar por ahí para enseñarles aquí cuántas horas parte? lleva esto de trabajo Luis no sé llevan que se tiran todo el año haciendo gracias a ti amigo desde el escorial escucha sí, cuidado. que esto llevan se tiran meses haciendo esto hola Miki Mostef Susana me vamos llevas enganchada, allí. ¿para dónde sí, voy? Para allá, para allá. <risa> vamos a enseñarles aquella parte del Belén. Ay, gigante. ay, por favor, yo pensaba que era para allá. No, es para allá. Pues si esto parece sal... aquí. Si esto parece el pueblo entero sí. del sí, de... la... Belén... dentro del Belén, chicos. Podéis preguntarnos lo que queráis. o este Vamos es a el ver Belén lo que hay... que he visto de toda la sierra. Hombre, claro, es que es gigante. ¿Estamos dentro del Belén? Mira, explícale la, la escena, Susana, explícale la escena. Tú también puedes explicar, Luis, si quieres, Sí, pero te a, ti a se ti. te da bien también. ¿Esta escena que representa? Pues yo veo como que representa a la gente dando de comer al ganado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Dando de comer al ganado, ¿esto qué es, una vaca o un burro? Esto es un burro. Es un burro, ¿no? Pues mira, la gente cavando en la tierra con un azadón cavando, el burro como el burro como que el burro lleva la carga no yo creo que es un poco como vivía la gente esta no claro están aquí arando arando están arando arando eso ¡Hala! mira mira mira mira mira mira todo lo que hay ahí ¡Hala! te atreves a bajar por aquí Susana sí vamos lo único que vamos más o menos para no porque voy, voy aquí atada a Luis, sí, claro, que me para, lleva atada con la cámara. Para que se te oiga bien. No me puedo mover mucho si quieres, más. te doy más cable. No, no, no, no, no así vale. Si necesitan así más. Vale. ¡Hala! ¡Hala, Susana! Mira, mira, que lo vean. Sácalo bien, Mirad, todo, chicos. Porque la verdad es que es otro mundo esto, ¿eh, chicos? Esto parece que te metes aquí, te da la sensación de estar en otro mundo. Es, te da la sensación de estar dentro de un belén, de sí. verdad. Sí, sí, sí, sí. Estamos como si, ya decía antes, como si nos hubiéramos hecho pequeñitos. Como si nos hubiéramos trasladado al año cero y estuviéramos viviendo, viviendo aquí ahora, Luis. O, o dentro de un Belén. Dentro de un Belén. Dentro de un Belén claro. en el 2017. A la mira. Mira, Susana. Mira, más ovejas. Más ovejas que dicen que las ovejas tienen lana de verdad. Y la ha dicho la señora esa, que es todo lana de verdad. Fíjate. Qué bien hechas están. Más ovejas, los caballos enormes. ¿Y esto qué es? Un rey. Vamos a verlo. Tiene pinta como de rey, como de algo Mira, así. A ver, a ver Lleva, si capa. Lleva capa. Lleva capa. Mira qué vestimenta lleva. Chicos, enorme. Una cachoca enorme. Parece que vas a ir a volar. Muy bonito. ¿Vamos por aquí? Por donde tú quieras. Yo te voy siguiendo. ¿Os está gustando, chicos? Los reyes magos... Ala, mira el y... elefante que hemos puesto en la portada. Sí. Oh, qué bonito. Tenemos Saca el que elefante. preguntar dónde están los reyes magos. Qué Susana. bonito Luis el elefante. Ah. Tiene un tamaño real, yo creo, ¿eh? Este elefante, ¿eh? Qué bonito. Da hasta miedo. Mira qué cuerno. A ver, ponte cerca del elefante, Susana. Mira qué, ¿Qué cuerno, tiene? chicos. Mira qué cuerno. Madre ¿Sabes? mía qué miedo. Si fuera de verdad yo esto ni lo toco, ¿eh? Espera, que te doy más cables, Susana, para que, para que lo vea la audiencia. Tremendo, tremendo. Si así está bien, ¿no? Vale. Es que oh, quería que ver la perspectiva. Más cable, más cable. Al final me has todo el cable, Luis. Es que quiero que te vean con quedamos? el elefante. El elefante. Es... El elefante es que gigante, esto... Sí. Sí, sí. Esto es corcho, Luis. Chicos. ¿Qué lo hacen con a la audiencia co es corcho y lo han pintado de gris. Yo creo que es corcho, ¿eh? Porque clavo en las uñas a y ver se que clavan. Que te ven al tamaño real del elefante. Hola. Pues lo que es un, ta yo creo que lo es un elefante en tamaño real. Es eh. un elefante gigante. Sí. Que lleva. Mira aquí, hay, aquí tiene un hijo el elefante. Para la audiencia tiene un hijo. Un, <risa> un hijo un o una elefantito. hija. Mirar. Tiene un hijo o una hija el elefante. Mirar que chulada. Este pues es. El Hola, otro el elefante <risa> uh, Que me choco Luis. Con todas las figuras. Y ahí ¡Qué hay? mono! ¡Qué chiquitito! Aquí tenemos más ovejas. O cabras. ¿Esto que son? Ovejas molan. o cabras. Porque no tienen lana, yo creo que Pueden son ser. cabras. ¿no? Sí, o cabras, sí. Tienen pinta de cabra por los cuernos. Sí. Mirad, mirad, chicos. Sí, estos son cabras. Estos son cabras. Tienen otro tipo de lana de lana distinta al la otro, ya no es rizada, es diferente. Una cabra saltando. Hola, Joel Rubio. Estamos en el escorial viendo dentro del Belén que hacen aquí monumental. Parece que o Susana y yo nos hemos hecho pensando pequeños. Estás pisando un cable, Luis. ¿Eh? Estás pisando un cable. Ay. Vale. Pues vamos a enseñarles la otra parte. Es que hay una aquí que cuelga, mira. Ah, vale, pues lo llevo. Ahí sí, puede. lo llevo así recogido. Eh... Regalo de Prixline para toda la audiencia de Prixline, Timmy Turner 54. El Belén de San Lorenzo del Escorial, que está en, al lado de Madrid, a 50 kilómetros de Madrid. Es un pueblo que hay, que es donde está Prixline. Mirad, donde trabajamos con todo el mundo, porque estamos aquí. Aquí hay camellos, por si quieres enseñar a la audiencia, Luis, todo camellos. Chiquititos, grandes. ¡Qué chulos! Ponte al lado de un camello cuando tú puedas, Susana, para que vean la perspectiva. Porque igual se creen que es que nos hemos metido en un belén pequeñito. No, no, no. Lo que no. mola es verte a ti al lado de ello. mirar, mirar chicos. Esto es un camello del belén. Tienen tamaño real, lo dice en el resumen que he leído en Instagram, lo dice. Tamaño real, o sea, tamaño son real. Las figuras están hechas a tamaño natural, a tamaño real, sí. ¿no? Sí, sí. O sea que un camello es así, más o menos. Sí. Para que nos hagamos más, una idea. Joder, el elefante sí que era gigante, ¿eh? El sí, sí, elefante, totalmente. Madre mía. Y este, este o esta, yo creo que es un chico. No sé qué hace aquí. Yo a creo ver. que era su casa. A ver, acerca. Era su chico. casita. A ver, era su casita pequeña. Y está tomando el aire, sentada en un banco en su casa de oh, la puerta hola. tomando el aire. Como Fijaros, que grande, es enorme. ¿eh? Sí, representa pues como lo que hacían en aquella época, ¿no? Sí, algo así. No sé, algo así. Algo así. Pues te seguimos, te vamos siguiendo. La audiencia y yo, Susana. La pues audiencia aquí... de Prisline y yo. Vale. Por aquí Tú yo vas dirigiendo pasado... la expedición. Por aquí y yo. Mira, creo por que allí hemos pasado... abajo yo creo que no hemos pasado. Yo no, creo por que ahí abajo, no. vamos por ahí un poco. Porque dices que la dirijo yo y luego la tú. ¿Eh? Dice que la dirijo yo no, y luego hombre, la diriges tú, va, tú vas en la cabeza de la expedición <ríe> por el Belén. Ay, mira las campanas del escorial. a mira, mira, mira. Del monasterio, monasterio chicos. Del monasterio, chicos. Audiencia. Ala. Bueno pues. ¿Estos son los reyes? ¿Son burros? Son. Pero estos no son los reyes todavía, ¿no? Eh... pues ese parece Baltasar. Por tuito diéndote te rías que ya.. Este parece Baltasar, el de amarillo. Audiencia, yo creo que es Baltasar montado en un burro. Pues, no, no perdonad, creo. montado en un caballo. Pero es que faltan los otros dos reyes que no están. A ver, enseñemos a Baltasar. Yo creo que. ¿Tú crees que este es Baltasar? Vamos a acercarnos un poco, porfi. A ver, se, tiene toda la pinta de ser Baltasar porque es negro como Baltasar, ¿no? Es que como está un poco oscuro y tiene ahí la farola, no sé yo si es, es negro, ¿no? Es negrito. Pero, y va en un camello, pero es que faltan los otros dos, que no están. Pues interesa, a lo mejor no es, no son. A no ser que vaya él por su a los reyes, cuenta. Chicos, llevamos todo el a no ser que vaya él por su cuenta y sea un rey independiente, un un rey, un rey mago independiente no y ahí deja a los otros dos a su aire. Pues no sé. Él va a su aire. Mira, toros. Qué miedo. ¿O toros o vacas? No sé o, lo o que bueyes, es. O bueyes, ¿no? No sé, sí. no, no tengo ni toros, idea. Toros, vacas. O, pero o... vamos, tiene pinta de toro, he visto tiene así. Tiene tetas. Tiene tetas. Entonces, vaca. Son vacas, yo creo, ¿no? Tiene tetas si tiene, ahí. Si tiene Además, tetas teta, tamaño real. Mirad, sí, tiene, audiencia, ¿qué tetas tamaño real? Si tiene tetano, no es toro. Y aquí, bueno, pues esto es... una esto es. dónde muy legal. están los reyes? Pregunta a ver si alguien sabe dónde están los reyes. Susana. Y esto es una carroza con paja, como trabajaban en aquella época, que llevan... Carrozas de estas. ¡Bueyes! No, la audiencia nos dice gracias, gracias, audiencia, que es un buey. Ten cuidado, es un escalón. Sí, que la audiencia nos lo ha dicho, son bueyes, no es ni vaca ni toro, es buey. ¿Ah, sí? Sí. Ah. La audiencia es muy ah, sabia, pues muchas Susana, gracias lo acaba muchas de decir gracias. la audiencia, muchas Porque gracias. Teníamos la, la duda y no nos lo aclarábamos. No, no, no. Venga, Falta vamos a la otra buscar... parte del Belén. No, vamos, Porque a ver si en encontramos a parte, los reyes chicos, magos. Pero falta la otra parte. Vamos, allá Porque este Belén. Tiene 5.000 metros cuadrados. Chicos, 5.000 metros cuadrados de Belén, que lo hemos estado estudiando. Hola, Anuar 147. Hola, Jani 4989911039 Hola a todos, hola. hola a todos desde el Belén del Escorial, Belén Monumental. En Madrid, España, a 40 kilómetros de Madrid. Belén Monumental del Escorial. Llevan 20 años, no, 22 años construyendo el Belén y lo hacen a tamaño real por todas las calles de, del pueblo, para los que acabéis acabáis de connotar. Mira, por allí serán, por allí, Susana, estarán por, aquí, por allí los reyes. ¿Por aquí hemos venido antes? No, no, ¿no? Pero por aquí continúa el Belén, ¿no? Yo creo que sí, vamos sí. por aquí, a ver si encontramos a los reyes magos, chicos. Por allí. Mirad, chicos, un puente, vamos que a este pasar puente ahora... es del Belén, yo creo. Claro, un puente y mirad real qué bonito. del Belén. De madera, bien hecho con troncos de madera, mmm, como todo Metro de madera, de muy chulo. Es muy grande el bel. Como para encontrarlos entre 5.000 metros, chicos, nos perdemos nosotros. En alguna esquina los deben de tener, o plaza Belmar. Vamos para allá. Mira. Un camello a tamaño real. Tamaño real total. Hay que preguntar dónde están los reyes, Susana yo creo que están en los otros 2.500 metros cuadrados del Belén en los otros 2.000 metros del otro lado se me está revelando la cámara que se está revolviendo está revelando la cámara bueno, yo la intentaré aguantar como pueda seguimos más camellos la gente, como veis gente tirando el camello y el camello llevaba todas las pertenencias de cada uno, ¿no? Que no se nos desmonte la cámara, no. Luz, por favor. Hola, hola. No. En la mitad de la emisión, bueno, chicos, por favor, no aguantamos favor, la emisión no. hasta que veamos a los Reyes Magos. Mira, por aquí, mira, baja por allí. Yo creo que están por ahí, Susana. Vamos a enseñar. Mira, ahí hay una, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, mira qué poblado. Oye, sí. les podemos enseñar este poblado. Sí, sí. M nos, falta por poblado. Parte, sí. nos falta esta parte. falta parte. Mira, chicos, nos metemos a la. ¡Ah! Me caigo, chicos. Cuidado, Susana. Es que es un poblado de verdad con escaleras y todo, claro. Y es que me emociono tanto que al final me caigo. Mira, Luis, si quieres pasar <risa> aquí. Sí, a ver si te. Son lo casitas con pues, luz y todo interior, como vivía la gente en sus casitas. Es una arquitectura parecida a como vivía la gente en esa época. Y tienen sus ovejas, sus casitas. Oye, qué bonito, ¿eh? A ver, vamos a enseñarles a la audiencia. oye, Mira qué bonito. ¡Hala! Muy bonitas las casitas con luz dentro. Qué monada. Nos gusta, chicos. Decirnos si os gusta o no os gusta. Sí, yo creo que les está gustando porque están aquí viéndolo. Qué monas las casitas, eh. Mola, eh. Y así espera. eran las casitas, me imagino, ¿no, Luis? Es así, vivían así de extraño, ¿verdad? Era así, espera, que lo voy a coger, a ver, que lo voy a la audiencia. Explícales tú un poco. No, tú también. No todo yo. Pero tú eres... La... Es que como yo llevo la cámara... Vale. Ya estoy. Y ahí hay un molino, mira, por si le quieres sacar, ah, sí. hay un molino ahí en medio de las casitas, mira, esto chicos, es un, un pueblecito un y tiene ahí un molino en medio del pueblecito. No sé si dará agua o qué. Sí, dará. vamos debajo del molino, ya creo que está muy chulo. Es que llevamos un cable para que nos oigáis bien, Susana y yo. Mira, más casitas. Ay, mira, con ventanas, chicos. Puertas de verdad, ventanitas, hay luz dentro de las casas. Parece de verdad. ¡Hala, mira el molino! Espera, mira. El molino está en medio del, del pueblo. Como Mola. Y Muy ahí bonito. creo que se puede entrar en ese poblado, mira. Susana, mira ahí ahí ahí creo que se puede. Entrar. Ah, sí? Sí. O va a ser que no. Sí, pero mira. Qué monada mira. lo que tenemos aquí. Ah, ¡Oh! hay cisnes. Hola. Esto es como, como un lago, una especie de lago que han puesto en el Belén y tiene cisnes. Está muy chulo, hay perros, hay ovejas. La verdad que muy chulo, como mola, sí. Esta parte de aquí no la hemos visitado, no? Pues vamos a visitarla, claro. Esto es otra parte del poblado que tiene mogollón de casas y tiene mogollón de todo esto está muy poblado de Gigante, gente eh. es mola mucho fortuito 10 estamos aquí perdidos ya en el belén mirar allí al fondo se ve lo que es el monasterio del escorial a la mira Ordeñando una vaca, este. chicos. Audiencia, mira. Aquí un señor ordenando sus gallinas, sus vacas. En esa época había vacas también, Luis. Sí. Veo que está todo lleno de vacas por todos los sitios. <risa> un toro. Belén. Mira, voluntarios. Voluntarios del Belén. Estos son los que han hecho el Belén. Los que han hecho el belén o, o han ayudado, o han ¿no? Han ayudado a hacerlo. Lo que pasa es que la fotografía. Muchi pues pues ¿Cuántas son... personas lo han hecho? Está increíble, sí. Pues Juan. no pone cuántas. Dos, mira, tres, cuatro, cinco, seis, seis, doce. Por lo menos 50 personas han colaborado en hacerlo. Así, son voluntarios todos, chicos. Sí. Gente, que no, gente voluntaria que ayuda a hacerlo y que encima no cobra que es una buena, obra, una buena obra de caridad, la verdad ah, ya sé dónde van a estar los reyes vamos por allí porque nos queda una parte chicos, creo que ya sé dónde están los reyes magos mira, sigue por allí recto Susana que si no están allí ya no sé dónde están Uh, <risa> no ha pasado nada, no pasó nada, chicos. Casi me caigo. Ay, es por... que, como llevo la cámara, y, hay y un esto está de lleno escalones. de escalones. Mira, por aquí hay que subir por ahí. Es que estar dentro de un belén, no creéis que es fácil, chicos. Estamos en otro mundo. Estamos chicos. en otro mundo. De Eso verdad no que pare parece Luis, que somos el, liliputienses. Esto no es un belén. ¿eh? Esto, es, esto es un pueblo. Esto es un pueblo entero. Que nos estamos, hemos colado, nos hemos colado. La verdad, nosotros, que la sensación es. No estamos perdidos. Es una sensación extraña, sí. No sabes bien dónde estás. Además, como es de noche, pues es todavía más extraño. Hay poca gente, como podéis ver. Mira, por allí yo creo, Susana. Mira, por allá. Por, por aquella calle, sí. Tienen que estar por allá los reyes. Chicos, si os enseñamos los reyes y ya. Porque aquí está el portal. Bueno, les enseñamos el portal a los que no lo hayan visto. Ah, mira, allí deben de estar. Mira, no les veo, mira, enseña, vamos a os vamos a enseñar el portal para los que acabéis de conectaros y ya los reyes y ya. Mira el portal de belén Atención, chicos, que hay gente a tamaño real. Mira, chicos, audiencia. Audiencia de, de Line. En mirar, Twitter, en YouTube, en Periscope. Mirar San José es más grande que yo. O sea, realmente son enormes las figuras. Le han puesto una, le han puesto una bufanda. No es una manta. Alguien ha llegado. Es que hace han un frío que no veáis, manta. chicos. Hace un frío aquí que no veáis. mirad Susana cómo va con el gorro. ¿Que se lo he prestado? que hace un poco de fresquibris es que hace fresquito. Hace Escucha, que los reyes están allí, que ¿Dónde? Mira, allí. Yo creo que están ahí. ¿Fuera del Belén? Sí, no, allí. Es que el Belén es todo el pueblo. Ah, es no, Gracias todo el pueblo. Por Tuito 10. todo el pueblo, no. Mira, bien. ahí hay una jirafa, mira, allí. Ay, por mira allí. también hay Claro, Belén. vamos por ahí, que yo creo que por ahí... Aquí están hay escalón, Os enseñamos ya los reyes y ya casi lo hemos visto. Nos falta una calle. Vale, pues... <risa> Mira, mira lo que he descubierto. Una super jirafa. ¿Un este es un rey. ¿Este es un rey? Pero faltan dos, porque los reyes son tres. Pues ahí por esa calle. Mira Luis, jirafas en tamaño real. Y Mirá el nivel de la jirafa, jirafa el en tamaño a la jirafa. Espera, es que ponte al lado de la jirafa para que la audiencia altura, calcule el tamaño. Es una altura tremenda esto, ¿eh? Mira, chicos, el tamaño. Altura tremenda. Ahora van los reyes, chicos, si los encontramos. A ver si hay Yo reyes creo que por, por aquí. No hay ¿Están los reyes más, por allá ya. o ya se no? Es que no lo sabemos. No hay más. ya ¿Hay por reyes allí. o no? No. ¿No hay reyes? Aquí por ya mi no Belén chicos no. y allí rey mira allí por esa calle había más cosas Allía. pero es que yo creo que chicos, si es un yo rey yo no sé dónde están los reyes ahí hay una jirafa como no los hayan puesto cada uno en un lado audiencia yo creo que ese si es un rey y en el otro punto había el negro el Baltasar ah claro yo creo que es que han puesto cada rey en un sitio lo No puede Susana? ser eso pues no sé los han separado es a lo mejor es que no venían los tres juntos porque es verdad mira aquí hay algo más mirad chicos pero esto no es un rey esto no es un rey esto es un camello pero no hay rey uh -huh. ay mira esto parece un esto... gorila madre mía y mira qué lana qué lana parece de ver. verdad Mira Luis, esto debe ser un tamaño más o menos real, ¿eh? Sí, decía que más las o menos. figuras estaban hechas mira, a mira, tamaño real, chicos. esto me encuentro yo con ello <ríe> y te como y, te wow, de verdad. Corriendo. por la selva, ¿te te imaginas? Me acerco porque sé que no, Por ¿sabes? la selva. <risa> me acerco porque sé que no. <risa> sí. Y yo creo que ya por aquí no hay más, pues ¿no? Pues ya, como no estén ahí, vamos a esa plaza y ya. Chicos, y, y ya sí, en está. Y yo creo que una idea, una idea podéis llevar de lo que es el Belén del Escorial. Una gran idea. Hemos Insisto, todo, todo por vosotros, eh, audiencia de PRIXLINE que no os quejáis, que no os quejéis. Regalo de Navidad para todos los seguidores de prisline A ver si están aquí, genial. Mira, más Belén, más Belén, pero. Pregunta a ver si alguien sabe dónde están los reyes. Hola, perdonar los o sea, reyes del Belén sabéis dónde ¿los están situados. Los... Joder, llevamos aquí en directo buscándolos también y nada. Llevamos <ríe> como una hora y nada. Como por no nos lado. hayan puesto cada uno suelto por cada uno al lado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chicos, hemos preguntado, nadie ha visto a los reyes. Bueno, pues una idea os habéis llevado, ¿verdad chicos? muchas gracias a todos ya porque ya lo habéis visto los reyes yo creo que lo de que susana ha dicho que debe de estar cada uno en un lado que yo no los aseguro tampoco yo eh. tampoco me ha parecido ver a Baltasar bueno, allí y al otro allí escucha se lo ponemos en los comentarios cuando encontremos a los reyes os lo ponemos en los comentarios sí, de youtube sí. donde están los reyes claro, ¿vale? claro buena idea buena idea vale y nada que muchas gracias audiencia por habernos estado viendo y, y muchas gracias a todos. Pues y nos sí. despedimos. Y nos hemos dado una vuelta por los 5.000 metros cuadrados. Una ligera sí. idea. Agotaos estamos. Se tendrán que llevar. <ríe> una, hombre, la idea se la han llevado. Esperamos yo que os guste. Hola no, Luis. Sí, claro es, que es una cosa bonita de ver. Muchas gracias chicos. Un saludo a todos. chao, Venga, chao, chao. chao, chao. chao, chao.